A ver, la de Brasil, a ver, a ver si sale. A ver, échale. Venga. ¿Ya? Eh, una, dos, tres, venga. Hola, este, este es el videoblog de Proyecto 360 y esta semana vamos a hablar sobre lo que sería el tema de Brasil, todas las circunstancias que están pasando en el, en el país sudamericano, en los cuales las manifestaciones han puesto en riesgo a las Confederaciones, el mundial, pero más que nada lo que llama la atención es eh, lo que sería los levantamientos sociales, cosa que lo veíamos allá en Egipto, en Medio Oriente, y ahorita ya lo estamos viendo aquí en América Latina. Lo vimos en Chile con las reformas de la educación, y hoy en día estamos viendo algo que está despertando, o que puede despertar, eh, una oleada que ojalá llegue a México, no sé qué opinan, tenemos circunstancias similares como es la pobreza, el desempleo, y allá lo que desató la, la, el levantamiento social fue la, la, la salsa de los, el costo de los transportes, pero de ahí desató lo demás en una semana y si, a, elevaron el nivel de reformas a, a, to, a, a 12 años. Lo que no se hizo en 12 años, en una semana se hizo para controlar. Pero bueno, ahí lo dejamos con este análisis. Esta es la opinión de, de, de Proyecto 360. Lo llamo Rafael, nos vemos la próxima. A ver, ¿qué tal? <risa> no, mi chavo. ¡Está bien! No, está, bien. está bien, pues es, son, es O sea, la... a excepción de que te falta modificar algunos detallitos...